Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a la ruta 2 de las cuatro rutas formativas a bordo del cambio de tu transformación digital que hemos puesto en marcha desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y como sabéis, se trata de rutas formativas que ofreceremos a través de clases en directo organizadas cada, cada miércoles y que están dirigidas fundamentalmente a tratar de ayudaros en el proceso de transformación digital de vuestro negocio. Además de esta formación gratuita, también ponemos a vuestra disposición una herramienta que, que es una herramienta gratuita donde podréis analizar cuál es el nivel de digitalización de, de vuestras empresas. ¿no? Y además os ayudamos con recomendaciones adaptadas a, a vuestras necesidades. Saber en qué punto estáis y dónde queréis llegar es el primer paso para saber por dónde comenzar, por lo que pensamos que es una herramienta que puede ser de gran, de gran utilidad para todos. Estos recursos, tanto eh, las clases, las clases que, vayamos, que vayamos ofreciendo, las otras rutas, como eh, esta herramienta de la que os hablo, eh, podréis encontrarla a través en, de la web de empresa.andalucíaesdigital.es. Pues bien, en la ruta que comienza hoy día 16 de septiembre se centra en cómo poner al cliente en el centro de transformación digital de vuestro negocio. Eh, como empresa es, es, es esencial, como sabéis, de tener una buena relación con el cliente, pero ya no solo eso, porque ya no solo, o sea, ya eso es especialmente importante porque ya no solo basta con tener un buen producto, un buen servicio, ¿no? el cliente ha cambiado y, y también lo ha hecho la forma en la que las empresas se relacionan o se deben relacionar con, lo, con los consumidores. Entonces, bueno, vamos a ofrecer en esta ruta seis webinars, eh, los que se abordarán temas como... Eh, el que ahora nos explicará Damián, eh, Ponce, que ve tu cliente cuando te busca en internet, geolocalización y marketing de tu negocio, cómo crear una campaña de publicidad online, que, que bueno, esto da para mucho y ofreceremos dos webinars de, este, de esta temática, nuevos canales de venta a través de Instagram igual a pop atención al cliente omnicanal o Experiencia360, o cómo puede ayudarnos un chatbot a atender a, nuestro, a nuestros clientes. Um, estas son las temáticas de la, de la ruta 2, también tendremos otras rutas que os iremos avisando. Um, y una cosa muy importante eh, es que al, final, al finalizar cada, cada ruta se puede acceder a un asesoramiento personalizado, gracias a la colaboración que tenemos con Andalucía Emprende. Y bueno, para comentaros un poco más, también están con nosotros, están con nosotros Cristina García, que será una de las personas encargadas de dar este asesoramiento y, y que nos cuenta ahora. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo trabajo en Andalucía Emprende, que es una entidad que se encarga de, del apoyo al emprendimiento en Andalucía. Eh, y en colaboración con Andalucía Digital, apoyamos a las empresas que están participando en, en estas rutas de transformación digital a través de, de unas tutorías personalizadas. Eh, vosotros solo lo único que tenéis que hacer, si estáis interesados en estas tutorías, es solicitarlo y nosotros nos ponemos en contacto, analizamos cuál es la situación de vuestra empresa y planteamos cuál puede ser la mejor manera de abordar la transformación digital dentro de vuestra entidad o proyecto. Bueno, yo no quiero quitaros más tiempo y os devuelvo de la palabra. Muchas gracias, Cristina. En cualquier caso, cualquier duda, nos comentáis y, y os, os aclaramos lo que, lo que necesitéis. Ahora, ya sin más, le doy paso a Damián García Ponce, eh, que, que va a enseñar y, y mostrar cómo podéis mejorar qué ve vuestro, nuestro cliente cuando, cuando busca por internet. Damián, cuando quieras. Muy muchas bien, gracias. Margarita. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Eh, aquí estamos... ¿Me estáis dando envidia algunos con la taza de café? Conste. <risa> no he caído. Vamos a ver en este webinar qué ve tu cliente cuando te busca en Internet, geolocalización y marketing de tu negocio. Esto es algo que está tan implementado hoy en día que hay gente que no sabe que se puede hacer marketing con eso. Que dice, bueno, yo meto una consulta en Google y me aparece una respuesta y en la respuesta hay un mapa y hay varios, varios eh, locales, varias empresas sugeridas y demás. Hoy vamos a ver cómo sacarle punta a eso, qué podemos hacer, qué herramientas utilizar y eh, qué redes son las mejores para trabajar con ese punto. Así que sin mucho más preámbulo os dejo aquí, eh, vamos a ver los objetivos. En cualquier momento me podéis hacer una consulta por el chat si queréis, ¿vale? Y lo voy contestando sobre la marcha. Bien, <ríe> los objetivos que estamos, vamos a trabajar esta tarde en nuestra horita y media que tenemos aquí pues es conocer y aplicar los objetivos básicos de comercio electrónico geoposicionado que así parece que vamos a, a toquetear un satélite o algo, pero no. Lo que vamos a hacer es sacarle partido a lo que ya hay. Eh, luego tenemos el segundo objetivo, que es situar a tu negocio en las tres principales plataformas de geolocalización. Una de ellas me diréis, oh, Damián, ¿esto sigue vivo? Y os diré, sí. Y entonces veremos cómo sacarle punta. Y luego tenemos el objetivo tres, que es mejorar la posición comercial online en, de tu empresa en el ámbito geográfico, porque ya que nos dejan toquetear todo eso, podemos sacarle punta y hacer algunas cositas pues, para aparecer mejor y, sobre todo, si vosotros no estáis o estáis eh, dudando si geolocalizar o no, vuestra competencia ya está. ¿A que estéis esperando? Ese es el, quizás uno de los puntos que uno dice, mm, <ríe> yo quiero salir. Luego, eh, por último, poner en marcha acciones publicitarias, centradas en la ubicación de tu negocio. Es decir, una vez que ya tenemos esa geolocalización, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues cada una de las herramientas nos deja hacer una cosita. Bien, hasta aquí. Estos son los objetivos. Vamos por aquí. Empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estrictamente. Geolocalización. La definición, más que nada, para hacer tabula rasa con todos, eh, porque algunos tendréis una idea, otros lo sabréis muy bien, otros más o menos. Beneficios y riesgos para tu empresa. Situar tu negocio en, en Google My Business, que es quizás la red más importante de todas. No la definitoria, pero es una de las más importantes. Eh, porque además se conecta con otros servicios de Google que son también fundamentales para un negocio como son Google Ads, Google AdSense y Ads Express que hoy en día se llaman ya eh, campañas Ads Smart. Situar tu negocio en Facebook Places que es otra de las grandes plataformas que descolla ahí eh, con las fanpages que podemos crear para nuestro negocio. Qué objetivos básicos hay, qué tipos de público puedes encontrar formas de promoción que tiene también. Y eh, situar tu negocio con Foursquare. Algunos diréis, jolín, pero Foursquare no chapó, no cerró, eso no desapareció. Puede, eh, casi, casi desaparece, pero revivió. De hecho, os he dejado incluso algunos enlaces para que examinéis la situación actual de Foursquare a través de Swamp, que es un, vamos, ha revivido, ha revivido y vale miles de millones ahora, otra vez. ¿De acuerdo? Lo dicho, si tenéis alguna duda, me la lanzáis por el chat y le damos caña bien, empezamos dentro de los roles de empresa eh, se deben establecer eh, con los potenciales clientes y los consumidores digitales destaca la geolocalización y el geomarketing todo esto alimentado por toda esa tecnología de ubicación que nos permite jugar con los teléfonos móviles eh, bueno, jugar con los teléfonos móviles o que los teléfonos móviles vayan registrando datos, que esa es otra también se ha provocado que aparezcan plataformas especializadas. Eh, estuve a punto de añadir TripAdvisor, pero TripAdvisor en el fondo es un, una herramienta, casi una red social dedicada más a la reseña que a la geolocalización, aunque permita geolocalizar. Así que he preferido centrarme en esas tres que os he dado, Google My Business, Facebook y Foursquare. Bien, definición, beneficios, riesgos para la empresa. Y ¿Riesgos por geolocalizar? Bueno, yo siempre diría que el, el mayor riesgo es no geolocalizarte. Porque es, mucha gente tiene reticencias y dice, es que nos tienen fichados. Sí, pero es que te van a fichar, lo quieras tú o no, te van a fichar. O sea, aprovecha del sistema ya que está, ya que Skynet nos va a observar, pues mejor tira. O sea, vamos a definirlo así básicamente. La geolocalización es la determinación física de la ubicación del teléfono inteligente de un usuario a través de una dirección ip o gps nos pueden geolocalizar por las dos formas vale tanto por satélite como desde donde nos conectamos eh, y debe aprovechar tu que debe aprovechar tu empresa para ofrecer productos y servicios eso se debe a que google es capaz de leer desde dónde se está conectando tu ip y por eso cuando tú metes una búsqueda siempre te salen resultados locales siempre te ponen negocios eh, eh, cerca tuya pues en eso se basa eh, en parte de la geolocalización. Sí, estamos fichados. Así que el uso de la geolocalización te permite lograr una, unos ciertos beneficios eh, tanto para atraer nuevos clientes como para consolidar tu imagen y eh, para incrementar esas ventas. ¿Por qué? Pues porque te permite conocer los hábitos de consumo de un cliente, te permite consolidar fidelización hacia tu marca, es decir, atraerte a la gente tanto por la cercanía como por después el trato y abrir, la, abrir tu empresa a nuevos modelos de publicidad online que se basan en esa geolocalización. De hecho, por ejemplo, las campañas de Google Ads, antes llamado Google AdWords, eh, tienen lo que se llama extensión de ubicación. Si tú vas a hacer publicidad online, y si vas a hacer publicidad en Google Ads, es muy importante que tengas control sobre tu ficha de Google My Business porque la podrás conectar a la campaña de tal manera que cuando salga tu anuncio incluso aparezca eh, la ficha de Google My Business de, de tu negocio. Es más, puedes hacerle hasta publicidad a la ficha de My, Google My Business. Le puedes hacer publicidad a todo. Entonces, dentro de la actuación a la oferta de la geolocalización, te tienes que parar un momento y pensar. ¿Sabes quién es tu cliente? ¿Sabes qué redes utiliza más cuál es su entorno. No es lo mismo tener un cliente joven eh, de 15 a 20 años que un cliente de 30, y, de 30 a 45 años. Se mueven en ámbitos y ecosistemas digitales distintos. Y además eh, hay que hacer una presentación atractiva de los productos. ¿Por qué? Porque eh, las cosas como son. En internet las cosas entran por los ojos. Tú puedes ser un hacha escribiendo, puedes escribir mil palabras sobre tu artículo, pero como la foto sea mala, se te va, o sea, se cae. Así que eh, debemos controlar esa segmentación, tener muy presente ese ecosistema digital, saber también si tú estás bien situado en Internet, si tu posicionamiento está trabajado o dónde te quieres posicionar, si se trata de un negocio que está empezando ahora, dices quiero posicionarme, eh, quiero hacer posicionamiento en buscadores, posicionamiento en las fichas de Google My Business, todo eso es importante saber qué es lo que vas a hacer, qué herramientas tienes y cómo las vas a explotar. Y por último, esa presentación, que las fotos tienen que ser de buena calidad, por favor, los móviles hacen muy buenas fotos, pero controlad el espacio que hay alrededor, Haced una buena descripción del producto, que no os falte ningún detalle, digamos. Y habla de ellos en tus redes sociales para aumentar su popularidad, ¿vale? Muéstralos, ya sea en Instagram, ya sea en, en Facebook. Hay gente que está empezando a utilizar también ya TikTok para acercarse a una audiencia más joven. ¿De acuerdo? Y viendo dónde está vuestro público. Porque si no, esto es como ir a pescar en un cubo, cuando puedes pescar en el mar. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuál va a ser? Ojo, a lo mejor estáis empezando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? No es lo mismo ser una franquicia que un pequeño comercio. Cada negocio tiene una proximidad distinta. Eh, Sabéis que la, las franquicias tienen un código y tienen una forma de dirigirse a la gente muy estratificada, e incluso os pueden ayudar, mientras que un pequeño negocio, un pequeño comercio, tiene que trabajar más, tiene que ser muy consciente de lo que está lanzando y de quién es su competencia. Porque si sabemos cuál es la competencia, ojo, aquí os separo la, com la competencia en dos. Competencia online, competencia offline. Porque si tú tienes un pequeño comercio y estás eh, en un polígono industrial, puedes salir a la calle y decir, mi competencia son ese, ese y ese de allí. Porque normalmente, además, los polígonos industriales ordenan prácticamente por, por el mismo tipo de negocio en la misma calle. ¿no? Aquí en Málaga está el polígono Elviso Viso y hay una calle que es solo de sofás, una calle que es solo de colchones. O sea, pues es lo mismo. Tú puedes decir que asomándote, aquel, aquel y aquel son tu, ne son tu competencia, pero online cambia. Tienes que saber quién es tu competencia online, quién está situado y cómo vas a trabajar eso. Luego también los recursos personales. Trabajar todo este ámbito online requiere conocimientos y también requiere tiempo. Y el tiempo que tú dediques a los recursos online es tiempo que no le estás dedicando al negocio. Hay que saber separarlo muy bien. Puedes dedicarle determinado tiempo y luego... Hay alguien que está silbando. Creo que alguien no tiene muteado el micro. Así que eh, tenemos esos conocimientos y herramientas que utilizar para actuar y estar pendiente en los medios. Y luego, por último, los recursos económicos. Muchos decían, eh, me llegan a una consultoría y me dicen es que yo no tengo dinero para publicidad. Depende de lo que entiendas eh, como hacer publicidad en Internet. Porque eh, los presupuestos son bajos y al final, si quieres atraer, tienes que convencer. Y para convencer tienes que llegar. Y para llegar necesitas estar. Y para estar, a veces te tienes que gastar el dinero. Qué bonito me ha quedado. Así que ten, tenemos esto. ¿Tienes presupuesto para publicidad? Destina un pequeño apartado para eso, ¿vale? Eh, ¿Crees que debes tener un blog atendido por un profesional? Oye, tampoco es caro. Eh, si no se te da bien escribir, los textos mercenarios no son caros. ¿Cuál es tu presupuesto para el mantenimiento y la gestión de la web? Si tienes una página web, ¿la vas a mantener tú? ¿Vas a hacer las actualizaciones? Actualización del blog, actualización técnica y de seguridad que no es darle al botón de actualizar, es descargarte las copias de seguridad, etcétera. Hace falta una serie de conocimientos eh, que se trasladan en recursos económicos porque a lo mejor necesitas contratar o subcontratar a una empresa que te eche una mano con eso. Bien. Dar presencia geolocalizada a tu empresa en Internet te permite controlar lo que se diga de tu negocio. Esta gente que me he tropezado mucho, que dice yo quiero que hablen de mí bien o mal, me da igual pero que hablen de mí, mientras hablen de mí me da igual no, no te tiene que dar igual eso se llama publicity ¿vale? no es nada nuevo esto lo, desde siglos y siglos, la primera vez que se menciona la mencionaron con el circo de Tejo Barnum ¿qué pasaba? que ese hombre tenía un, ¿sabéis lo que son los circos freak show? estos es de mujeres barbudas y semesas. Y luego elefantes, rarunos y cosas así. Bueno, pues este hombre soltaba un elefante en medio de un pueblo. Y luego, claro, se liaba a la zapatiesta, lo capturaban y repartía panfletos de venid a ver al elefante que casi destruye tu pueblo. Eso es publicity. ¿Vale? La publicity es eh, que hablen bien o mal de mí, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es controlar lo que se diga de tu negocio. Por eso, la presencia geolocalizada siempre está unida a la opinión. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de geolocalización de negocios te permiten opinar sobre él. Y tú tienes que tener el control para controlar la conversación. Eso te permite interactuar con la clientela y mejorar tu imagen digital y tu reputación online. Porque aunque te pongan una mala crítica, las malas críticas no son para asustarse. A, puedes aprender de ella. B, hay críticas que no hay por dónde cogerlas. ¿Vale? Yo me he encontrado casos de clientes de mm, mm, mm, no he ido a ese negocio, pero me parece muy mal. Y tú dices, vale, y eso cómo lo respondo yo, ¿no? Bueno, pues hay, hay fórmulas. En realidad se trata de responder, ser accesible y dar siempre razones y vuestro punto de vista. Porque si os negáis a responder a lo que están diciendo de ti en internet, Solo va a haber una versión de la historia y la vuestra no se va a conocer. Y si alguien quiere ir, verá que no habéis contestado a eso y eso, <coughs> perdón, y eso va a suponer un problema. Un momentito. Muy bien. Bien. Así que reflexionamos. Haces una pequeña auditoría de tu negocio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Merece la pena? Sí, siempre merece la pena hacer este tipo de geolocalización. No requiere mucho esfuerzo en realidad, es ponerte y sacarle punta a lo que ya tienes. ¿De acuerdo? Apúntate las respuestas de este pequeño cuestionario y mira cuántas cumples. vale. Os he dejado aquí un mini cuestionario. ¿Cómo aparece tu negocio en Google, en Facebook y en Foursquare si acaso está pineado? ¿Tienes redes sociales? ¿Actualizas las redes sociales a menudo? ¿Usas estadísticas de las visitas de tu web o de las redes sociales, añado? ¿Está adaptado para verse en smartphones? ¿Cuentas con una plataforma de venta online? Todo eso son pequeñas, <coughs> pequeños checks que deberías ir rellenando. Rellenando a ser posible con un sí, lo hago todo, porque hago muy bien mis deberes. De eso se trata en realidad. ¿Cómo aparece tu negocio en Google, Facebook o Foursquare? ¿Estás posicionado en las redes? ¿Estás posicionado en Internet? ¿Tu negocio aparece con la ficha correspondiente a Google My Business si alguien mete el nombre? ¿Tus redes sociales se actualizan o parece que están ahí abandonadas y desérticas. Hoy en día, eh, y lo podéis comprobar con vuestro propio comportamiento, ¿cuántos eh, hacéis lo de voy a ir a comprar no sé qué y miras la ficha en, en Facebook o en Google eh, en Google My Business. Miras qué opiniones hay, miras qué fotos han puesto. ¿Cuántos fruncís el ceño si, por ejemplo, una de sus redes sociales no se actualiza desde 2015? Y decís, hmm, no parece que estén por la labor. Ojo, a lo mejor Facebook no la actualizan, pero Instagram sí, venga, vale. Pero... Si tienes una red social abandonada, ¿por qué la tienes? Eso no habla bien de ti. Y para la geolocalización puede influir también. Ustras las estadísticas de las visitas de tu web. ¿Sabes quién es tu cliente? ¿Sabes cómo se comporta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde está? ¿Cuál es su origen geográfico? Porque esos son datos importantes y que se recaban fácil, de una manera facilísima. Ya sea desde la, los Facebook Insights, la, los datos de Facebook, o los datos de, que os da Google Analytics si tenéis una página web. Os da una cantidad de datos brutal. Os pueden dar datos incluso de intereses de compra de vuestros clientes, de vuestros visitantes de la web. O sea, es tremendísimo. Estamos vendidos, os lo he dicho. Está adaptado para verse en smartphones. Eso es súper importante. Eh, que la página que tengáis sea responsive es muy, muy importante. Si no tenéis... Ya sabéis que tenéis que pedir que la página sea responsive, ¿de acuerdo? Responsive quiere decir que se ve igual de bien en todos los dispositivos, ya sea un móvil, un móvil más antiguito, eh, una tablet, un, un, eh, un notebook, un laptop, un ordenador portátil o una pantalla Mac de estas gigantes, ¿vale? Que sea responsive es importantísimo. Cuentas con una plataforma de venta online, está bien configurada, el acceso es fácil, los términos de uso son fáciles, o bien, ojo, a lo mejor no estás vendiendo por un e-commerce, estás vendiendo a través de tus redes sociales, que por eso Facebook te deja poner eh, te deja poner productos, crear una pequeña tienda dentro de, de tu página, de tu fanpage. Es más, luego Google My Business además te permite Escribir ofertas y ya las rediriges a la, a la página o sitio donde tú la te, donde tú tengas esa, esa oferta online para que te compren, lógicamente. Lo que queremos aquí es que nos compren. No queremos follows, no queremos seguidores, no queremos amigos. Queremos vender, queremos que nos compren. Eso, apuntaoslo. Os he dejado un pequeño artículo, como os dije justo en la presentación, sobre Foursquare, porque alguno me puede decir es que Foursquare a mí me suena de los 2000, 2005, no de ahora. Pues ha resucitado. Y bastante. Y está pegando fuerte en algunos ámbitos. A lo mejor tú dices yo no conozco a nadie que utilice Foursquare. Pero si tienes público extranjero, a lo mejor te conviene. Y no. Pensad siempre, a la hora de pensar en la geolocalización y en las herramientas que tenéis online, pensad Siempre como el cliente, no como vosotros que conocéis el negocio. Pensad como el cliente. No busques tu negocio en internet con palabras técnicas que tú conoces. Sofá de material, spandex, de tal y de cual. No, piensa como un cliente. Sofá, cheslón para salón grande tenéis que poneros en los pies del cliente para saber qué es lo que les interesa a ellos y así saber cómo vais a llegar y cómo ellos van a llegar a vuestra geolocalización y a vuestro SEO, lógico. Bien, situarte un negocio con Google My Business. Vamos al tomate, porque de hecho Google My Business es quizás una de las herramientas más importantes que tenemos para geolocalizarnos y que nos encuentren, ¿vale? Aparte de, de hacer otros trabajos como ya sea en SEO o trabajo en redes. Bien, hidrataos, es importante. Vamos allá. Situarte un negocio en Google My Business. ¿Por qué es importante? Porque cada vez más Google es la primera opción de los clientes y de las aplicaciones móviles a la hora de buscar negocios o empresas a través de Internet. Eh, y lo hacen a través de, la, de su plataforma, de Google My Business. Esto lo podéis ver cuando buscáis un negocio en el móvil, no sale también eh, una pequeña tarjeta geográfica y te dice llévame aquí, está el botón de cómo llegar cuando buscáis un, un negocio. Ese cómo llegar está conectado a Google Maps y a Google My Business y os ofrece las opiniones, os ofrece la geolocalización y os puede dar un mogollón de datos más. Por eso es tan importante tener el control de la ficha de Google My Business. ¿Cómo situar tu negocio en Google My Business? Pues dándolo de alta. Hay dos formas, ¿de acuerdo? Darlo de alta, que es la primera, y la segunda es la reclamación. Es reclamar el, la ficha, porque ya puede estar dada de alta. Eh, Google, digamos, que tiene un formato que es el de actuar de oficio. ¿Por qué? Pues porque, porque Google mata. Google ha decidido que, que él puede hacerlo. Cuando hay gente que, por ejemplo, mmm, llega a un sitio y quiero hacer un check, lo mismo llega a tu negocio, tú no tienes ficha de Google My Business, pero el cliente marca y dice, estoy aquí, porque ha llegado a través del móvil, porque haya llegado caminando, como sea. A partir de ese momento, Google genera una ficha del negocio. Le da igual si tú estás o no estás, porque a veces esas fichas aparecen en el momento en que el coche de Google Street View pasa por ahí. Pasa por ahí y lo reconoce. Eso puede generar algunos problemas. Esos problemas son que, por ejemplo, esté desactualizado porque la, eh, la foto de Google Street View es antigua y, a, eh, y en el sitio donde está emplazado tu negocio, eh, en Internet aparece otro que era el de antes. Es decir, no está actualizado y tú no quieres eso. Tú no quieres que, si, eh, que en lugar de tu negocio aparezca colchones maripepa pepa, porque antes estaba allí. Luego tienes que reclamar la ficha de la ubicación o crear una ficha del negocio y decir, estos son datos actualizados. Mandar las fotos y Google se encargará de actualizar la base de datos. Ojo, cualquier actividad que hagáis con contra Google no va a ser inmediata ni muchísimo menos. Todo va a llevar siempre tiempo. Porque Well tiene sus tiempos. Es muy grande, son muy potentes, pero tiene sus tiempos. Entonces, si no tenemos ninguna ficha, lo primero va a ser darla de alta. Tenemos que saber qué información útil vamos a disponer para atraer clientela. Eso abarca desde el nombre del negocio a la descripción de tu actividad, horarios, fotos, vídeos de empresas si tienes, y los logotipos. Esas son cosas que tenéis que tener a mano siempre. Todo negocio lo tiene a mano, pero os recomiendo que cuando vayáis a trabajar con Google My Business, tengáis siempre a mano una, eh, el nombre de negocio preparado, la descripción en 255 caracteres, aunque luego os deje más, eh, unas fotos recientes con buena iluminación y donde se vea bien el, eh, donde se vea bien el frontal del negocio. Si tenéis vídeo de empresa, a Google le encanta, aunque sea tú entrando con el móvil dentro de la empresa, ¿vale? Y los logotipos, porque os pedirá el logotipo de empresa para subirlo. Teniendo esos primeros datos, que son datos que tendríais que tener siempre en una pequeña carpeta, ¿vale? vamos a necesitar, imprescindible, una dirección postal válida, que no sea eh, camino de la sierra sin número, porque a lo mejor eso es muy grande. Tenemos que tener en cuenta bien cómo nos llegan las cosas. Y una cuenta de email en Gmail. A ser posible, para vuestro negocio, yo siempre os recomendaré que la cuenta de Gmail que le creéis, aunque tengáis una corporativa, cread una cuenta profesional de Gmail, ¿de acuerdo? Porque ayuda mucho eh, a la hora de eh, transmitir seriedad, tanto a los clientes como a Google, por ejemplo. Vuelva a recelar más y te va a poner más pegas. Si te tiene que mandar la ficha a tu cuenta personal, me llamo Paquito33, eh, que me he cosas peores incluso, y le he acabado sacando yo una dirección profesional. Un teléfono de contacto para atención al cliente, también es muy importante, un teléfono móvil eh, que sea de contacto para el cliente. Ahora veremos por qué hace falta todo eso. Y referencia. No es obligatoria, pero sí se recomienda... Tener como referencia una página, que tengáis una página web, una mini web, una landing, lo que queráis. Pero a ser posible, tenedla porque os la va a pedir. No va a ser obligatorio, pero sí puede sacar datos muy útiles de ahí. Bien. ¿Cómo será de alta? Pues tenemos eh, cuatro sencillos pasos. El primero de todo, tenéis que iros a Google My Business, que es business.google.com. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? business.google.com os logueáis con vuestra cuenta de Gmail que esa va a ser la cuenta máster, que es la cuenta con la que vais a gestionar ese, esa ficha si tenéis más de un local porque, por ejemplo eh, hace poco para un cliente eh, es una zapatería familiar que tiene tres tres locales en Marbella pero es un pequeño comercio en realidad Son, cada uno es de un hermano pero tiene el mismo nombre pues ahora Google My Business también te permite gestionar localizaciones distintas del mismo negocio. ¿Vale? Pero todo se gestiona a través de la misma, de eh, la cuenta máster principal. Luego podéis autorizar a más gente, ¿eh? Siempre te recomiendo que haya un solo administrador y el resto que sean autorizados, etcétera, pero que uno sea administrador y propietario de la ficha. Y luego las fichas se pueden traspasar, es que se podéis hacer de todo. Luego, crea tu ficha en Google My Business. Si no existe, dale de alta. Es decir, te pondrá, busca tu negocio, pones tu negocio. Si Google no lo encuentra, te dirá, crea tu negocio y te sacará un pequeño formulario para crear el negocio. Es más, os lo he traído. Vamos a ver el formulario, ¿vale? Para que no os perdáis. Eh, verifica la propiedad del negocio. La verificación es súper importante porque hasta entonces la ficha solo será eh, preliminar. En cualquier momento, Google puede quitarte la autorización a gestionar la ficha. Así que esa verificación se puede hacer a través de SMS, de una llamada tel telefónica de Google, no os hagáis ilusiones, Google no tiene voz, es un robot. Y eh, si no, será mediante un, una tarjeta con un código que os enviará vuestra edición postal. Normalmente, normalmente, siempre va a ser ese formato. Va a ser el formato de correo postal. Si os admite el formato SMS o de llamada de teléfono, tenéis mucha suerte aprovechadlo. Tercero, introduce los datos adicionales del negocio, porque eso quiere decir que os ha dado acceso, pues metes todos los datos que vamos a ver ahora y mantén el contacto con tus clientes. Lógico, ¿vale? Presta especial atención a las opiniones de la clientela a través de las reseñas, lo que os he dicho. Contestad, dad las gracias. ¿Que la crítica es negativa y furibunda y veis que no se va a bajar del burro? Da igual. Le contestáis. Gracias por vuestra opinión. Eh, usaremos, la usaremos para mejorar. No tienes razón ni me da igual, pero mmm, la usaremos para mejorar. Nunca contestes al cliente en forma negativa. Si la queja es más grande, llévala a privado, que te mande un email y agradece las críticas positivas, ¿de acuerdo? Sobre todo en redes sociales hay una crítica muy bestia en cualquier formato eh, por privado. Habréis visto que las grandes marcas hacen eso, pues tenemos que aprender. Que es lo de, mándanos, eh, mándanos un privado y te contestamos y vemos cómo podemos arreglar el tema. Porque no hay nada mejor que un converso. No que un convencido, no, un converso. Alguien que haya tenido un problema contigo y se lo haya solucionado. Es maravilloso. Y sobre todo, no lo he puesto aquí, pero anotando Nunca se contesta una crítica estando enfadado. Nunca. Te puedes sentar fatal. Te pueden estar diciendo de todo. Da igual. Respira. Pasa. Deja media hora de espacio. Cálmate y luego respondes pero responde siempre en frío, nunca respondas en caliente. Eso vale para Google well My Business, vale para, eh, para eh, los Facebook Places, para TripAdvisor, para Forscore, para todo. Nunca se contesta en caliente porque lo podéis complicar más. Bien, estas son las imágenes de cómo se hace eh, una reclamación de Google well My Business. Se puede iniciar sesión, eh, bueno, ahora os redirigirá, ahí pone google.es barra business, pero os puede redirigir a business.google.com. Bien, se complementa este formulario. Tenemos que os va a pedir el nombre de, el nombre de la empresa. Si sois autónomos, eh, ahora está dejando registrarse autónomos, sobre todo porque antes te da un problema. Tú dices, vale, voy a geolocalizar mi negocio, pero mi negocio es un despacho en un edificio compartido por más negocios. ¿Cómo geolocalizo yo eso? Ahora Google ya sí te deja. De hecho, te abrirá una pequeña pestaña que dirá, mmm, eh, esto es un edificio de oficinas. Entonces pulsas, dices cuál es tu oficina y fuera. ¿De acuerdo? Pues pones el negocio, el nombre de tu negocio, te dirá, ¿quieres añadir una ubicación a la que los clientes puedan ir como una tienda o una oficina? ¿Qué es lo que os he dicho? Sí. La respuesta es sí. No estás abriendo eso para no poner una dirección. ¿Cuál es la dirección? Te pedirá los datos básicos. ¿De acuerdo? Dirección postal, código, ciudad, provincia. No hay más secretos aquí. La dirección tiene que ser la dirección física que tenga. ¿vale? No os liéis con la dirección fiscal, la dirección de no sé qué. Dirección física, geolocalización, queremos que nos localicen e ir hasta ahí. Y si somos una consultoría en un piso residencial, eh, os identificáis como oficina, Marcelino, ¿vale? Os identificáis como oficina y entonces eh, podéis crear la, la ficha. Eh, ¿Ofreces tus servicios a clientes fuera de la ubicación? Porque esto también se ha habilitado ahora. De nada, Marcelino, un placer. Eh, también te permite decir, tengo mi sede aquí, en esta, en esta oficina, pero ofrezco mis servicios fuera de la ubicación. Si pulsarais que sí, podéis poner incluso el radio de actuación que tenéis. Por ejemplo, atiendo a mis clientes en 80 kilómetros a la redonda. Eh, tengo un, un cliente mío, es una empresa de jardinería y ellos dicen, sí, pero la gente no va a venir a mi oficina que sepan dónde está, está en un polígono industrial, pero lo que les interesa realmente es cuál es mi ámbito de actuación. Entonces tienen en su ficha de Google My Business, que ofrece sus servicios en 80 kilómetros alrededor, no mentira, está, son 40 kilómetros alrededor de Marbella, porque ellos no trabajan, por ejemplo, a zona Nerja. Entonces, segmentándolo así, a, se ahorran que gente que lo esté buscando mmm, les diga hola te llamo de Nerja para que vengas a cuidarme el jardín, eh, y se aseguran de que la gente eh, de esa zona sepa que tiene ese radio de actuación. Es que estoy en Estepona, no te preocupes, que nosotros llegamos. Es que estoy en San Pedro, perfecto. El Vidia, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, os permite ofrecer servicio fuera de la, de la ubicación. Añadir zonas de servicio, porque también se pueden añadir áreas. vale Esto os lo abrirá en función de la zona geográfica que pongáis. Google os abrirá áreas. Sobre todo esto está pensado para ciudades más grandes. Más grandes. En el ámbito de ciudades andaluzas es difícil que te diga que te habilite las áreas, pero ojo, te las puede poner. ¿eh? Por ejemplo, Madrid y Barcelona, tú puedes decir que vas por determinados barrios o por una zona determinada, ¿no? Atiendes en el Champla, pero no atiendes en la zona alta. Pero en Málaga, por ejemplo, puedes decir que atiendes Málaga, pero no atiendes el Palo, porque no nos cambian los del Palo. Es una broma, ¿eh? Saludos a la gente del Palo. Eh, así que podéis determinar las áreas, podéis poner códigos postales. Por ejemplo, eso pasa con gente que tiene eh, un negocio, una, una oficina, pero luego tiene un despacho también en otra zona, por ejemplo, en un pueblo. Tú tienes tu oficina aquí, pero como el, tu pueblo es, yo qué sé, Viena del ¿no? Rosario, que es el pueblo de mi madre pues eh, pones el código postal, que es el 29312, y dices que atiendes también allí. ¿De acuerdo? Atiendes en esa zona y en la otra, pues porque tienes un despacho en casa y lo atiendes. Y ya la categoría que mejor describa tu empresa. ¿Vale? Eh, normalmente Facebook tiene unas categorías empresariales predeterminadas. A lo mejor tienes que escoger una que es demasiado amplia, pero como puedes poner tres, luego puedes matizar. ¿De acuerdo? A veces te dirá arte y entretenimiento, mmm, motor, pero motor es muy amplio. Motor puede ser que vendes barcos o que reparas coches, que pasas la ITV o solo te dedicas al cambio de neumáticos rápido. Pues la categoría empresarial te ayuda a determinar esa parte, a segmentar tu negocio más. Porque todo eso aparecerá cuando alguien ponga una consulta en, en el buscador. Y crea la empresa. Eh, la empresa se refiere a en, en, en, dentro de la ficha. Pones la información de contacto, el teléfono, sobre todo, permite recibir llamadas desde las búsquedas de Google. Como os he dicho antes, eh, esto de que ponéis un negocio y os dice cómo llegar, ¿habéis visto que al lado está el botón de llamar por teléfono? Directamente al negocio, desde, desde el propio buscador de Google. Bueno, pues ese botón de llamar está conectado al número de teléfono que vosotros pongáis aquí. Por eso es muy importante poner un, un número de teléfono válido, válido para, la, eh, para vuestra ficha. Porque permitirá que la gente llame desde la ficha de Google My Business, desde los teléfonos móviles. Hay un teléfono, hay un, hay un micro abierto. Por ahí. Bien. Luego también os pedirá lo que os he dicho, os va a pedir eh, vuestra, vuestra web. Hay tres formas de responder. Uno, poner la dirección de tu página web. Dos, no necesito un sitio web, porque X motivo. O el de obtener gratuitamente un sitio web de la empresa a partir de tu información. Google os puede preconfigurar una web y eh, vincularla a un subdominio suyo. No os lo recomiendo. Personalmente, como profesional de, de, del ámbito del marketing, no os lo recomiendo porque eso se puede posicionar. Si luego queréis una web profesional, podéis tener problemas de cara a canibalizar un, un posicionamiento y eso es un poquito difícil de borrar después. Lo mejor es tener web, poner no necesito web. Si no la tenéis ahora, poner, eh, poner eh, no necesito un sitio web porque luego lo podéis cambiar, ¿vale? Podéis actualizar la ficha y cambiarla. Pausa para hidratarse. Bien. Y luego mantenerte informado. Esto está muy bien porque eh, Google te lanza informes mensuales de la actividad de tu ficha de Google My Business y te dice cuánta gente te ha visitado, cuánta gente te ha encontrado, con qué palabras te ha encontrado y te hace una pequeña segmentación de tu público, ¿eh? Es bastante práctico, bastante útil y tiene cosas muy, muy chulas. Yo os recomendaría que le digáis que sí, porque sí, es verdad. Eh, además, os notificará, por ejemplo, si alguna persona ha dicho que los datos no son correctos de la ficha y sugiere otros, como otra página web, pueden subir otras fotos, el ding-dong, qué ruido es, por favor, no apagad los audios. Pues son lo que yo sepa son las adiciones. Es cuando la gente, cuando se une a alguien, me parece, que es cuando suena el Dindon. creo. Eso. Bien, eh, más. Siguiente. Tenemos ya eh, todos los datos. Y ahora le damos al botón y nos dice, ya tienes tu ficha de Google My Business. Ahora tienes que verificar. Para verificar que es súper importante, es quizás lo, una de las cosas más importantes de Google My Business, es certificar que eres la persona física que existe y respira, propietaria del negocio o de una empresa, y posibilita el acceso completo a todas las funciones, porque a veces no te deja acceder a todos, a, a todas las funciones, si no tienes el si no tienes la, la verificación completa. De este modo, una vez finalizado el proceso de introducción de datos, Google My Business te va a decir qué vías tiene para comunicarse contigo. Puede tener todas o puede tener solo una, que normalmente será la del correo postal. Tanto si lo hacéis para vosotros como para un tercero, es importante decirles eso. ¿Por qué? Porque la llamada de teléfono es una llamada, si es una llamada automática, eh, saltará un contestador, os dirá un número, y ese número le ten, lo tendréis que introducir. Si es un SMS, os llegará el código mediante SMS. ¿vale? Será G, guión, no sé qué, no sé cuántos. Y eso validará la ficha. ¿Que no tenéis esos dos modos y se los pone por eh, correo postal? Eh, pues ponéis el nombre de la persona de contacto y le dais a correo. Y entonces, en 13 días os llegará la carta. Súper importante avisar a todo el mundo que haya en ese negocio que va a llegar una carta de Google y que no es publicidad, ¿vale? Que es muy importante que haya un código dentro y hay que utilizarlo. Porque a mí me ha... Yo he tenido que dar fichas de alta eh, para clientes mmm, de pequeños negocios y les digo, te va a llegar una carta de Google. ¡Vale, vale! Trece días después. ¿Te ha llegado la carta? No, solo publicidad. ¡Oh, Dios mío! Pero mírala, es que la he tirado. La hemos liado tienes que volver a solicitarlo. Eh, miradlo, por favor, miradlo siempre, verificadlo y avisar a la gente que pueda recibir el correo que esa tarjeta es importante porque dentro de la tarjeta está el código que hay que introducir para, para verificar la ficha. Ahora, veis que abajo del todo aparece más tarde, verificar más tarde. Eso puede pasar, por ejemplo, si das de alta la ficha y tú no vas a estar en el negocio ese tiempo, si das de alta la ficha y no puedes atenderlo o no vas a estar o no te fías de la persona que lo vaya a recoger, pues eh, dale a más tarde, pero acuérdate que vas a tener que acabar verificándolo porque si no, no vas a poder acceder a todas las funcionalidades que tiene Google My Business dentro. Estas son las tripas de Google My Business. Una vez verificada la propiedad, te da acceso al panel de control completo. Desde la columna izquierda, que veis, se gestiona todo lo importante. ¿De acuerdo? Página principal, publicaciones, información, estadísticas, reseñas, los mensajes, porque os pueden llegar mensajes, ¿vale? Directos, se atienden desde aquí. Fotos que vayas a subir tú o bien... O bien, fotos que tengas que dar de baja, porque... Gracias, pero es fundamental que esté sonando. Ah. No, Miguel Ángel, ya, ya lo han dado de baja. Más que, que, esté, que sea fundamental, ya lo han silenciado, no te preocupes. Bien, tenemos los mensajes, las fotos... Eh, las fotos son las que nosotros vamos a subir y también ahí veremos las fotos que suben los clientes. Podréis haber visto que en muchos tipos de negocio los clientes suben fotos, sobre todo lo, eh, a la gente le encanta hacer fotos de comida, pero bueno, también de otros tipos de negocio. Esas fotos de, eh, eh, que podéis ver, algunas si no se adecúan a vuestro negocio, podéis denunciarlas para que las quiten. Si es una foto de mala calidad, si es una foto que no tiene nada que ver... ¿Vale? Yo he tenido que dar de baja algunas fotos que eran verdaderos periplos. De gente que reivindicaba no sé qué historias y colgaba fotos de, de escenas de guerra y tú. Que hace, hace un reportaje de la guerra de Siria en mi página web. Pues porque alguien le había dado el calentón cerebral y se había puesto a subir eso. Entonces las puedes eh, denunciar a Google, pero eso tiene un periodo, ¿vale? Como os he dicho, no hay nada inmediato. Sitio web. Sitio web no es vuestra página web, es para hacer una web con Google My Business la que yo os he desaconsejado. Si queréis adentraros ahí, es asunto vuestro. Yo os la desaconsejo. Y luego usuarios. Usuarios quiere decir gente que tú autorizas para que pueda manejar también la ficha de Google My Business. Esa ficha de Google My Business eh, lo que tiene es que puedes adjudicar varios roles. Está el administrador propietario, que será el que verifique la web. Está el editor, está el publicista también, que puede hacer publicaciones, etcétera Las más importantes que yo os destaco aquí, crear publicación, que es para cuando vayáis a lanzar una oferta o lo que sea, ponerla incluso en la ficha de Google My Business, añadir foto, es importante que tengáis las fotos del negocio actualizado, incluso eh, tem, eh, por temporada. Si tenéis una foto de temporada de verano 2019, cuando hagáis las fotos de 2020, dais de baja 2019 y subís las de 2020. Eso hace que se vea que la ficha está viva, ¿de acuerdo? Que está viva. Y luego tenemos crear anuncio. Si pinchas ahí, es eh, mentira lo que te dicen ahí, no lo vas a manejar desde Google Ads, desde Google My Business, lo vas a manejar desde Google, eh, Google Ads. No te tires de los pelos, Cristóbal, no te preocupes, no es tan difícil. ¿Vale? Crear anuncios es que te preconfigura unos anuncios en base, con base en tu ficha de Google My Business. Si le dieras a empezar, aprovecharía que estás logueado en Google My Business para llevarte a Google Ads y a partir de ahí hacer anuncios. Luego, las estadísticas e información, eso es información. Base de tu empresa. Te va a pedir eh, pues, que actualices, que hagas una descripción más grande, que pongas más fotos, que subas vídeos, todo eso se hace a través de información y de fotos. Estadísticas, súper importante, revisarlas una vez al mes, aunque os llegue al correo. Es bastante, bastante importante y os da una información muy valiosa. Y las reseñas se gestionan desde aquí, se pueden habilitar o deshabilitar. Algunas Google las habilita y no las puedes quitar, ¿vale? Te las ha puesto y punto pelota. No hay dos fichas de Google My Business exactamente iguales porque Google las varía un poquito de un negocio a otro tipo de negocio, ¿vale? Y por último ya tenemos fotos y los usuarios, que ya os lo he dicho. Importante, aquí veis que os he puesto tu última publicación, 50% de descuento en todos nuestros servicios <coughs> con código no sé qué. ¿Por qué? Porque eso es eh, un tipo de publicidad que tú puedes poner en Well My Business para alguien que esté buscando el negocio, lo encuentre y como eh, reclamo y forma de distinguirte de la competencia, tú creas una oferta para que acaben de llegar hasta ti. Los horarios. ¿Los puedes poner? ¿No los puedes poner? Tienen también el botón de abierto todo el día, abierto siempre, cerrado, ¿de acuerdo? Eh... Te va a pedir muchas veces que pongas el horario. Una y otra y otra vez. Actualiza el horario, haz cambios, tu página está incompleta. Poned horarios. Mi consejo es que pongáis horarios. Aunque sea un horario aproximado, porque si no va a ser muy pesado, muy pesado Google con eso. Pero vamos, que es súper sencillo. Le das a clic, pones las horas y a volar. Y a otra cosa mariposa. Bien. En los datos de la empresa, pues ponéis la descripción de la actividad. Veis que tenéis hasta... os dije, De acuerdo, que eso es para que lo rellenéis y pongáis lo más importante de vuestro negocio. Datos que yo pondría a qué te dedicas y en qué te diferencias de tu competencia. Fotos que subes tú. Clientes, que son fotos que suben vuestros clientes a la ficha de Google My Business. Esas son las que podéis denunciar si no se adecúan al, al, al negocio. Google os dirá que por qué la estás denunciando y os dará cuatro o cinco razones. 360, que estos son fotos que se hacen en un formato determinado que os permite hacer un perímetro de 360 grados. De hecho, os pueden llegar empresas diciendo que hacen fotos 360 mmm, eh, del programa de Google. Vídeo y luego ya podéis diferenciar también fotos de interior y exterior para que la gente no se confunda, sobre todo si en la foto de Google Street View aparece un negocio antiguo, subid fotos del exterior vuestras eh, con vuestro cartel, con vuestro horario de apertura y demás para que la gente lo relacione, no que vea la, la antigua y diga mm, no me fío, no sé si es el mismo sitio, ¿de acuerdo? Ya está, el sistema es súper fácil. Le das a añadir fotos, abres la galería y lo subes. Lo podéis hacer tanto desde el móvil como desde escritorio, sin ningún tipo de problema. Las de exterior, yo os recomendaría que las hicieras desde móvil. A Google le gusta más que las fotos del exterior sean eh, foto hechas así con el móvil desde la puerta del negocio, a pie de calle, como quien dice. Vale, esto es lo que veréis eh, en escritorio. Aparece así, en móvil ya sabéis que sale con unos botones más grandecitos para hacerlo más accesible, bla, bla, bla. ¿Vale? Así es como saldrá la ficha, aparece la um, aparece el mapa, aparece el exterior. Saldrá el de Street View, a menos que vosotros hayáis subido el de exterior. ¿Vale? El sitio web, si lo hay, cómo llegar, guardar, porque tú puedes guardarte una ficha de Google My Business. El teléfono, aparece abajo, pero si habéis... <coughs> Verificado el teléfono, también sale el botón para llamar. ¿Vale? El botón para llamada, reserva, etcétera. Lo puedes enviar a un teléfono y luego ya escribir reseñas y añadir fotos. Como veis, pueden añadirnos fotos y pasará. ¿Vale? Así que ahí va. Eh, mantén el contacto con la clientela a través de las reseñas. Las opiniones realizadas por el cliente son muy importantes, son un factor determinante. Yo las miro en uno y más de un medio. Eh, si siempre miro la, cuántas tienen en total, cuántas son negativas y si responde las negativas, porque si un negocio no tiene ninguna negativa sospecho. Si tiene una proporción ligera de negativas y veo que las opiniones están contestadas que está razonado, que algunas de las negativas son idas de olla de la gente o de clientes que no saben realmente lo que están diciendo en, en plan es que no he ido y no me ha gustado y tú ¿me? perdona. ¿De acuerdo? Yo siempre lo verifico todo y como yo lo hace mucha gente así que tenedlo en cuenta. Aquí veis un ejemplo Vale, me gustaría que hubieran sido más amables. Aún así el servicio es profesional, trato al cliente mejorable. Veis, es una crítica de uno, es bastante destructiva. Podría haber sido un dos. Al menos el trato al cliente es mejorable, pero el propietario respondió: "Lamentamos tu experiencia con nosotros, intentaremos compensarte con un bono de 50% de descuento en futuros". Eh, tal y cual, yo no descontaría. Yo le diría que vuelva y que le vamos a probar que podemos atenderle bien. Que en realidad eso fue la excepción a la regla. Pero, ojo, eso ya depende de vuestra mm, filosofía de negocio, ¿vale? Luego, mm, a la hora de mantener el contacto también, la otra forma de mantener el contacto es a través de las publicaciones que podéis hacer para Google My Business. Como podéis ver, esta que se, eh, se hizo de prueba. Poned un buen reclamo, eh, bien trabajado. Podéis poner botones, ¿vale? Botón de reservar, botón de pedir online en tiendas virtuales, pedido de comprar, eh, perdón, botón de comprar, botón de registrarse si lo que estáis pidiendo es que se de, que registren algunos datos y el botón de llamar para el número de teléfono. ¿De acuerdo? Podéis hacer todo eso y poner esos botones en las publicaciones. Así que si queréis hacer una campaña de temporalidad y la estáis haciendo, por ejemplo, en redes sociales. No os olvidéis de la ficha de My Business, que lo podéis complementar haciéndola ahí también y poniendo un botón de llamar para captar a la gente. Estadísticas. Esto es una muestra de lo que os podéis encontrar. Esto es de un cliente real, ¿vale? He borrado algunos datos. La ficha os da muchísimos, muchísimos datos. Por ejemplo, te dice cuántos usuarios te han encontrado en Google ese mes. En este caso, 14.357. Eso se refiere a impresiones. Una impresión es cada vez que Google muestra tu información a alguien. Eso es una impresión. ¿Cuánta gente ha solicitado indicaciones? ¿Ha, ha, ¿Le ha dado al botón de cómo llegar? ¿Cuántos han visitado el sitio web? Es decir, tenías el botón de web y han pinchado ahí y te han encontrado. <coughs> ¿Cuántos han llamado? ¿Cuántos han, le han dado al botón de llamar? te hace una parcialidad, es decir, ¿cuántas, cuántos clientes que te han buscado te han encontrado de forma directa, de forma indirecta, que clientes que encuentran la ficha de, tu ficha buscando una categoría un producto o servicio, es decir, que no han puesto el nombre de tu negocio, sino que han puesto eh, un cambio de neumático barato y les ha salido tu ficha de Google My Business. ¿Cómo consigues aparecer con esa palabra clave? Pues, usando esa palabra clave, en la descripción de tu negocio y en las publicaciones que vayas haciendo. Si en las publicaciones y en la descripción usáis esas palabras clave, hará que la ficha de Google My Business salga con tu nombre de la empresa y con esas palabras clave. Ojo, también dependiendo del nivel de competencia que haya, ¿vale? No quiere decir que poner, por ponerlo vayas a salir al momento. Y luego por marca, porque hayan buscado una marca relacionada con tu empresa. Porque tú trabajes con determinados distribuidores, proveedores, etcétera, y que, eh, bueno, pues está asociado y apareces, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dónde ven los clientes tu empresa en Google? Todo esto son datos que os llegará al correo, ¿eh? Como os digo, es tremendísima la cantidad de información que os da. Pues te lo dice la ficha de Google My Business, la ficha de Google Maps, porque sabéis que en Google Maps, cuando toméis indicaciones en Google, también te pueden salir las fichas de Google My Business si estás geolocalizado. De ahí la importancia de geolocalizar y de ahí este, este curso. Así que tenéis que tener en cuenta esos datos. Aquí os dirá realmente cuánta gente te encuentra, desde dónde te encuentra, etcétera. Y además eh, de solicitar indicaciones, llamarte, visitar, las, te indica las acciones que hacen los clientes en tu ficha de Google My Business. Y además la geolocalización. Es que, os da, es que da una cantidad de datos que es tremendo. Tú dices, todos esos datos están en mi móvil. Sí, pues ahora los tengo yo. Ah, ilegalmente, además de forma legal. ¿Vale? Y fijaos aquí, por ejemplo, una captura de Málaga os dicen, pues mira, del parque tecnológico tantos, de la zona de Horta de Gaset tantos, de la zona de carretera de Cádiz, tantas. Tantas personas. Eso con cualquier ubicación. ¿eh? ¿Cómo optimizarlo más para que llegue a más gente? Bueno, pues invirtiendo. Normalmente eh, para crear un anuncio de Google My Business, se le da a crear el anuncio y os sale un panel como este. Selecciona tu objetivo publicitario que te dirá si quieres llamadas, si quieres aparecer en la búsqueda, si quieres eh, ofrecer un producto o una oferta, crea tu anuncio, tienes que meter el texto, importante, meted palabras clave en ese texto, ¿de acuerdo? Palabras clave me refiero a, a palabras de vuestro negocio, pensando siempre como el cliente, no como vosotros. Sofás baratos en Málaga, eh, sofá cheslon, eh, sofá de tres plazas, mmm, acuario de 100 litros mmm, barato, pensad como el cliente y define un presupuesto. Le pones un presupuesto y eh, con, con base en ese presupuesto aparecerá X veces. Defines el ámbito geográfico, le dices eh, en qué sitios quieres aparecer, le dices sobre qué producto lo vas a hacer, y eso, el presupuesto. ¿De acuerdo? Las campañas de Google Ads son más caras que las de Facebook, por ejemplo. Ya os aviso. Y esto es en caso de que ya exista la ficha, pero no está reclamada. Entonces aparece la ficha del negocio y sale, eres el propietario de esta empresa, eso quiere decir que la ficha no está reclamada. Pincháis ahí y os pedirá una verificación tal y como hemos visto. Os dirá, ah, bueno, vale, pues ya está. Y con el enlace que os he pegado aquí en la presentación, eh, también se puede reclamar la ficha de Google My Business, ¿de acuerdo? No tiene ningún secreto. Clicas, Rellenas el dato y te mandan la, te las formas de contacto y de verificación. Vale, vamos a pasar a Facebook. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Pues ahora, pasamos a Facebook. <coughs> ¿Cómo situar tu negocio en Facebook Places y por qué tengo que hacerlo? Vale, la geolocalización dentro de Places eh, te permite encontrar a, eh, a un público de, de mucho más segmentado que con Google. Google lo bueno es que llega a todo el mundo. Con Facebook Places vas a llegar a gente que esté en Facebook, pero la distinción es que la gente que está en Facebook ya está mucho más segmentada. No es un público tan general como el de Google. Luego ya está un poco más predispuesto a entrar. También os he pegado la dirección donde encontrar, eh, usar la herramienta geolocalización si no usáis la, la herramienta de dentro de Facebook Pages, ¿vale? De la fanpage. La pongo otra vez por si la queréis apuntar. Vale, facebook.com barra business y ahí os abre ya todo el, todo, todo el formato. Se puede hacer a través de esas dos formas, a través de esta dirección que os he dado o a través de la fanpage del negocio. Luego, eh, ¿qué necesidades hay eh, permite cubrir, caray, para eh, una empresa? Pues primero, a nivel Facebook Place, crear una fanpage o página de la empresa que esté segmentada, marcar el emplazamiento, porque eso, conforme tú hagas la, la página fan, de fans la fanpage de, la, de Facebook ya te dirá cuál es la dirección y él mismo lo segmentará en un mapa. Gestionar la reputación online, porque también se puede opinar en Facebook, como no. Y hacer publicidad geolocalizada, porque también podéis hacer la publicidad de, de Facebook. Eh, situar tu negocio en Facebook Places eh, os permite dirigiros a un tipo de público determinado. Por ejemplo, vuestro público principal, el público personalizado, esto es la segmentación de públicos. El personalizado, es decir, público que, eh, al que apunta tu página por hablar de intereses que a ellos les gusta. Eh, público similar, que tienen intereses parecidos al principal, eso quiere decir que Facebook puede mostrar tu localización a gente que tiene intereses parecidos a aquellos de los que trata tu empresa. Y el derivado, que es cuando, por ejemplo, un amigo tuyo, un, un conocido, un familiar, eh, tu tía Puri que está siempre en Facebook compartiendo cosas y carteles de gatos grimosos, pues eh, le da... Eh, tu tía Puri le ha dado me gusta a la zapatería no sé qué. Pues a lo mejor eso, te, eh, eso es un, una segmentación derivada. ¿Vale? Los aspectos más destacados para este tipo de anuncios y promoción de la fanpage son eh, que puedes abrir una, puerta, una cuenta publicitaria y enfocar y segmentar un montón con base en tu eh, segmentación geográfica, que es una de las gracias que tiene la publicidad de, de Facebook, que puedes hipersegmentar por intereses y por área geográfica. Algunos sitios te dejan hasta incluso por barrios. Reclama si no puedes hacer alguna de las acciones de, de la ficha porque eh, debes de tener el control total, vale, sobre todo de las estrategias geolocalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay veces que mmm, Facebook te pone no puedes hacer esta acción. No estoy de acuerdo, denunciar, reclamar. Y eh, promocionar post o usar el asistente de campañas. Cuando tú promocionas un post de, de tu negocio, o haces un anuncio, este anuncio se segmenta geográficamente con base en esa geolocalización que tú has puesto. Ojo, tú puedes hacer una geolocalización totalmente distinta porque te estés dirigiendo a público extranjero y quieras que el anuncio salga en, en Inglaterra. Eso lo tienes que marcar tú en la publicidad. ¿vale? Pero la geolocalización le permitirá ver a ese público que está dirigiéndose a un negocio que está en España, la Costa del Sol, y que le puede interesar para cuando venga, cuando venga de vacaciones, por ejemplo. No uses siempre la misma estrategia, varía, sobre todo de cara a la hora de promocionar tu negocio mmm, con esa geolocalización que te da Facebook. Una de las acciones publicitarias que puedes hacer eh, es eh, lo diré, crear una tienda virtual dentro de la fanpage. Esta tienda virtual también tendrá los datos eh, geográficos de tu tienda, de tu, de, de, de la fanpage. Eso es la falta de café. De, de la fanpage, ¿de acuerdo? Así los usuarios de Facebook potencian las interacciones para generar nuevos clientes y despiertan el interés captando la, eh, la atención del usuario. Por ejemplo, puedes hacer campañas publicitarias a nivel eh, de tu ciudad, a nivel de provincia, ¿vale? Todos esos segmentos te los va a decir Facebook en, en número de habitantes y posibilidad de impacto de impacto. Un impacto es cada vez que Facebook muestra una vez un anuncio. ¿Por qué es importante el anuncio del que estoy os, habla os estoy hablando en eh, la geolocalización? Porque es una de las formas más masivas de llegar a través de Facebook. Esto se debe a que Facebook eh, en 2016 eh, hizo una jugarreta muy gorda que fue implementar un segundo algoritmo que eh, limitó la visualización de las fanpages en un 95%. Primero te vende que te hace falta una fanpage para tu negocio y luego te dice, pues si no pagando va a ser que no. Y lo limitó un 95%. Y por eso ahora son tan importantes los grupos para las empresas. Crear un grupo basado en tu empresa. Todo eso además se segmenta a través de la del área geográfica que tú marques en tu ficha de Facebook. ¿Vale? Así que quedaos con eso. A la hora de crear vuestra ficha de, de Facebook, poned siempre la geolocalización y marcad la dirección. Además de todos los datos, también los datos que tenéis en Web well My Business los podéis emplear en Facebook. La descripción corta, la descripción amplia, las fotos, los vídeos. ¿Qué hace eso? Eso genera eh, una identidad de marca. Es una identidad de marca que va a unificar eh, las imágenes y lo que percibe el público de vosotros. Ojo, Facebook Places, que en realidad es eh, el sistema de localización, de geolocalización, permite también poner reseñas. Os hago la misma recomendación que con las reseñas de Google My Business. No se responden caliente, se responden todas. Algunas no vale la pena porque es que de verdad. No me gusta. Bueno, pues nada, hijo. Tú sabes que una persona que lee una reseña que pone no me gusta, en realidad no le va a prestar mucha atención. Va a decir, pues no le ha gustado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Eh, a la hora de gestionar esta eh, geolocalización de Facebook Places, os recomiendo mucho que os bajéis eh, al móvil la página de administrador de páginas. ¿Vale? Es una app que sacó Facebook. Antes de, dejaba... Que gestionarás las páginas y las puedes gestionar desde la app normal de Facebook, pero para entrar en materia y entrar en, en materia mucho más en profundidad y gestionar bien toda la, la ficha, tenéis que bajaros la, la app de administrador de páginas de Facebook. Sale una banderita naranja. Eh, eso os permitirá gestionar adecuadamente todo eso, incluyendo las reseñas, los comentarios, los posts y las campañas de publicidad. Lo bueno es que os permite también eh, hacer como en la ficha de Google My Business, tener varios roles de página, autorizar a más de una persona. De hecho, yo recomiendo siempre tener a más de una persona en vuestra ficha, tanto de Google My Business como de, de Facebook, porque os sirve como una cuenta de respaldo. Una cuenta de respaldo es por si a vuestra cuenta principal le pasa algo. Os cierran la cuenta, os roban la cuenta, lo que sea. Siempre tendréis un acceso secundario, eh, ya sea de una persona de confianza o con una cuenta <coughs> alternativa. Niño, guiño, codazo. ¿vale? A, a Facebook no le gustan las cuentas alternativas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Se os puede mandar el video grabado para la sesión? Eso. Comenta mi compañera Ana que el vídeo de, de esta sesión para que podáis ver mi hermosa faz estará mañana subido a, a YouTube, ¿vale? ¿Y qué más me queda de Facebook? Ah, bueno, eso, iba por las reseñas. ¿Qué pasa si nos hacen comentarios en, en las publicaciones, tanto en las que ya hemos segmentado por, por geolocalización como en las que no, de nuestra fanpage? Hay dos mecanismos, ¿vale? Se pueden contestar la, a las publicaciones, ya sea una publicidad que hayamos hecho con base en la geolocalización de la empresa, encuentra tu tienda de bicicletas en Málaga, eh, la gente puede poner un comentario en esa publicidad o en tu propia página. Entonces, eh, nunca se contesta en caliente, pero también es importante saber que tenemos la herramienta de ocultar comentarios. ¿Vale? Si somos los administradores podemos ocultar los comentarios. Si veis que hay como de repente os aparecen 8, 10, 15 comentarios negativos y todos o, o leéis que vienen de la competencia o están montando algo, alguien de la competencia se ha sentido ofendido por tu publicación o lo que sea, da igual, no contestéis a eso, ocultadlo y a volar. Muchos pueden subir otra y decir, han ocultado mi publicación. Sí, no se adecuaba a las normas de uso y de convivencia de esta fanpage. Punto. No os tenéis que justificar mucho más con el público. En ese sentido. Mientras seáis educados y observéis las normas de cortesía. Ya está. Aparte de lo de siempre, no se admiten comentarios con insultos, con racismo, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, Damián, todo eso te pueden montar en una geolocalización por Facebook. Sí. Sí. En Facebook hay mucha gente y de mucha catadura. Ojo, cuando si tenéis una cuenta de Instagram importante, no he incluido aquí Instagram, pero si tenéis una cuenta de Instagram vinculadla a la fanpage y la geolocalización se trasladará también a la cuenta de Instagram. ¿De acuerdo? No se usa tanto a nivel de geolocalización pero siempre está bien tenerlo, porque hay público que se dirige más a esa red social. Entonces, si habéis vinculado las dos cuentas, que aparece en la configuración de la fanpage, entráis en configuración y os sale Instagram, verificáis la cuenta, metéis el código que haga falta o lo, tenéis la sesión abierta, eh, lo verificáis y ya tenéis las dos cuentas coordinadas. A partir de ese momento, eh, la geolocalización se traslada también a Instagram sin demasiado problema. ¿De acuerdo? Y vamos ya con el último, que es Foursquare. Este va a ser más breve, porque Foursquare es que está ultra, mega preparado para esto. Que, de hecho, yo tengo la app redescargada de no hace demasiado, porque esta es nueva, tiene unos parámetros nuevos, bueno, una barbaridad. El problema que, uso con, que hubo en su momento con Foursquare es que la gente perdió interés. Foursquare es una herramienta que sirve y funciona muy bien cuando queréis hacer algún tipo de gamificación. ¿Por qué? Porque os permite como negocio daros de alta y contar las veces que una persona ha estado en vuestro negocio con las visitas que marque, con los pines que marque en Foursquare. ¿Vale? Eh, y os permite hacer pues, un pequeño programa de fidelización, por ejemplo. Que eso para negocios, para pequeños negocios que tienen mucha afluencia de público o una afluencia de público determinada, puede estar muy bien, porque ya no tienes que estar repartiendo una tarjeta de puntos, sino que a través de Foursquare te va marcando los usuarios. Entonces, tú me vas a decir, pero es que, Damián, la, la gente ya no usa Foursquare. Pues ponte un cartelito que diga, usamos Foursquare y, y, y forma parte de nuestro programa de fidelización, programa de puntos, tienes descuentos, te regalamos un llavero. Pues, eh, comunícalo. No tenéis nada que perder. Y los que ganéis por ahí, es gente que se lo lleva. Lo bueno de Foursquare es que funciona a través de la geolocalización pura y dura. Lee la ubicación del móvil y si estás en la cercanía, pues saldrá el pin de tu negocio si, si tú has entrado y lo has registrado, que no tiene mucho misterio. ¿Vale? Que es eh, pinchar en la ubicación, tienes un negocio, sí, clicas y rellenas. De nuevo, ¿qué os va a venir bien? <coughs> las fotos, la descripción, la descripción larga, y los datos que hayáis volcado en Google My Business. ¿Por qué? Porque eso funciona vinculado. Es decir, unificando la imagen de marca. Lo bueno de Foursquare es que además el usuario no siempre tiene que acceder directamente a Foursquare. Foursquare tiene un sistema que es el Swam que se queda latente y va registrando las cosas y actualizando el perfil de Foursquare. Hay gente que es feliz viviendo, estando fichada tantísimas veces por Foursquare, así que no le vamos a pinchar su burbuja. Y lo podemos aprovechar para nosotros como un sistema de gamificación y de dar premio a la fidelidad por acudir a nuestro negocio. Como os digo, Foursquare es entrar, registrar el negocio y listo. Swarm es la herramienta que se utiliza también para escribir valoraciones y eh, opiniones empezó a ser de nuevo más eh, notoria porque venía instalada de base en iPhone. De hecho, se hizo una prueba y se pudo determinar cuánta gente compró eh, el iPhone 6, creo que fue, o el iPhone 5 o el iPhone 6, por las ubicaciones registradas en Swarm en las tiendas Apple y el tiempo que pasaba allí, porque además te mide el tiempo y te da, a ti, como usuario de un negocio, te da todas esas estadísticas. Vale, ¿Tiempo que pasa el negocio? Cuánta gen, ¿Cuántas veces va? Eh, ¿Si deja opiniones? Cuál, ¿Qué rutas suele seguir? Porque a lo mejor te interesa estudiar eso para poner publicidad en alguna zona cercana, etcétera. Y te permite acceder a esas estadísticas, sobre todo eh, conociendo esos datos útiles, porque es, es como en Facebook. Tú puedes hacer una publicidad eh, y obtener datos muy muy muy específicos con base en esos perfiles, en el perfil de Facebook, en el perfil de, de Foursquare, porque Foursquare también te dice si ha estado en más tiendas similares a la tuya, si ha ido con asiduidad, eh, qué es lo que hace, de qué temas habla y demás. Eso te permite complementar cosas y sacar ideas para lo siguiente, que son las promociones. Puedes hacer promociones especiales a los clientes más fieles o con más números de visitas. Como os he dicho, que eh, Foursquare va marcando, va marcando las veces que se va, pues entonces mmm, va apareciendo todos esos datos. Y te permite hacer eh, campañas también de geolocalización enfocadas eh, estrictamente a, a, a ese público que ya vas... Ya estás yendo a un público que sabes que va a acudir a tu negocio, con lo cual te estás quitando, por ejemplo, en el caso de Google Ads, pues que lo vea gente que en realidad no le va a interesar porque Google Ads no te permite segmentar tantísimo, tantísimo, tantísimo. Son herramientas, query y Facebook, que te dejan eh, segmentar de una forma masiva, eh, hiper segmentar, ver intereses eh, y llegar a gente que antes no pensabas que podías llegar, pero que ya sabes que la mitad del trabajo la tienes hecha. Porque ya no es gente que tienes que convencer para que vaya, es gente que sabes que ya le interesa tu producto. Y con esto acabamos eh, con tres minutos de antelación para dejar si te de va preguntas si tenéis. Eh, acabamos esta presentación sobre la geolocalización, tipos de campaña que podéis sacar, eh, cómo enfocarla... Y eh, lanzar todas la ¿Me podéis lanzar pre... ¿Lanzando preguntas? lanzando ¡Oh! preguntas! gracias eh, De nada, Juan Carlos. De nada, Olga. Estupendo, me alegro que esté muy claro. Era la intención. Porque a veces se puede hacer un poquito cuesta arriba, hay términos, hay, hay herramientas, pero bueno. No hay, no hay problema por eso. Espero que haya estado todo claro. Si tenéis más preguntitas o lo que sea. ¿Tiene el mismo tránsito que Facebook? Eh, si te refieres a Foursquare, no. Eh, eh, Facebook tiene mil millones de usu 2.000 millones de usuarios y Foursquare bastantes menos. Pero viene bien tenerlo como una herramienta de refuerzo. Y bien explicado. Me Estupendo. ¿Sin negocio solo online? ¿Me sirve todo esto? Por supuesto que te sirve, porque de hecho eh, Google My Business tiene un formato que es para, para empresas sin sede física. No es que te limite, es que aparecerá una ficha de tu negocio eh, si tú delimitas a qué área atiendes, por ejemplo, o con base en qué productos, etc. Si solo es online, también, también te interesa tener una ficha de Google My Business. Y va para Ana Leal. <risa> Facebook Business, eh, no, a ver, Facebook Business es la herramienta que te permite acceder a Facebook Places. Eh, no, Ana, Foursquare en este caso no, porque Foursquare sí que se basa en ubicación física. En cambio, Google My Business sí que te permite. Vale... Eh... Ya sé que no has incluido TripAdvisor. Eh, Trip ¿Es válido para cualquier tipo de negocio? No. TripAdvisor tiene un enfoque muy específico, muy específico eh, para negocios eh, de hostelería. Algunos negocios han atrevido a hacerse ficha también, pero lo más normal es que tú mm, recurras a TripAdvisor si estás buscando algo relacionado a hostelería. A hoteles, eh, restaurantes, spas, cosas así. Pero normalmente TripAdvisor no sirve para todo. De nada, Paco. Gracias a ti, Marcelino. Ah, estupendo, Cristóbal, pues dale caña a la ficha, publica cositas. Mm. <ríe> ya sabes, dale caña. Me la apunto, me la apunto, Cristóbal. Punto .com. Perfecto. Guiño de publicidad. <ríe> guiño, guiño, codazo. Me parece bien. <ríe> pues venga, nos vemos el próximo miércoles. El de publicidad online lo doy yo también. <ríe>